Hola, ¿qué tal gente bonita que nos escucha en este podcast, que es el más pirata y aparte también el más terapéutico de las redes, eh, que es Nada es Original, una iniciativa de Ultra Cinema que eh, vamos a cumplir nuestra décima primera edición. Pero este, al menos, es el podcast número, la emisión número 71, Como la bruja. Del Chavo del Ocho, eh, y pues bueno, esta es la edición número seten, emisión número 71 de nuestro podcast Y como siempre, pues me acompaña Michael Ramos Araizaga desde la soleada Tepoztlán Hola, Michael, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Maestro Bunt? Pues sí, vaya que hoy sí estuvo soleado el día Afortunadamente no estamos en ese horripilante monstruo del que me cuentan que está lleno de smog y lluvia Usted tampoco ya anda por allá, pero no, yo no. bueno, yo afortunadamente acá en Tepos estoy en, el, en la gloria, en el paraíso. Y pues aquí estamos, eh, seguimos en esta serie de, eh, de programas dedicados a los archivos. Estamos muy, muy contentos de tener a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a hablar de un, pues yo iba a decir un proyecto, pero es toda una institución en, en, en la... Gracias. En los medios en México tenemos a Priscila Melo del, del archivo, bueno, no necesariamente es el, el, el proyecto, pero es el archivo del canal 6 de Julio. ¿Cómo estás Priscila? Bienvenida. Muchas gracias, contenta, este, curiosa de, de ver qué podemos platicar hoy y compartir sobre, sobre el trabajo que tenemos en el archivo del canal. Este, gracias. Gracias. Pues sí, Maestro Bund, el canal 6 de julio es toda ya decía yo, una institución ¿no? de, de los medios alternativos, de los medios eh, pues eh, no oficiales, por supuesto. Surgió como. Bueno, ya, ya nos contará un poco más Priscila, la voy a dejar que ella nos platique un poquito los orígenes del canal. Pero para. Y digo. Para los mexicanos es, es, o sea, si no saben qué es el Canal 6 de Julio, pues entonces no sé, no sé qué hacen, no, no, no sé qué, qué, qué están pensando de, de la vida, ya no digas política, de la vida en general, ¿no? El Canal 6 de Julio todo el mundo debe saber quién es, qué hacen y a qué se dedican. Pero eh, para nuestros amigos del de extranjero, bueno, pues es un, un, este, un proyecto que surge derivado de, de un fraude ahí que en las elecciones, para variar, que en el, en el 6 de julio de 1988, ahí se, se lucubraron unas cosas medio extrañas, y bueno, desde ahí se ha venido una crisis terrorífica, y este proyecto surge a raíz de, de, esa, de ese descarado robo que, que hubo en esas elecciones, como una, forma de, de inform, como una manera de informar eh, lo que los medios tradicionales, lo que los medios establecidos y oficiales no estaban diciendo, ¿no? Pero bueno, más bien, ahí ha Carla. Carla, ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa, Carla. Hola, qué buena onda, muchas gracias por la, el saludo. Hola Priscila, hola Antonio, bueno hola Bundt, perdón, Bundt. Hola Micha, pues aquí estoy ya llegando a tiempo. Ay. Casi, casi llegaste a tiempo. Pero bueno, pues estábamos aquí con, con Priscila, le estábamos, estábamos introduciendo a la gente que no está acá en... en en México un poquito, pero vamos a dejar que Priscila nos platique un poquito de, de, de, de qué es el canal 6 de Julio y luego ya nos arrancamos sobre la labor que están haciendo para rescatar eh, ese archivo tan importante. ¿Te parece Priscila? Sí, está muy bien. Pues bueno, esencialmente el origen, eh, ya lo, lo, lo relataste brevemente, el, el trabajo del canal inicia aunque no como canal 6 de Julio, obviamente en, en el seguimiento a la campaña de Cárdenas en, en 88 y bueno eh, viene el fraude, se hace un primer eh, trabajo, en un colectivo que todavía no tenía nombre realmente este, la productora creo que se llamaba tiene Redes Video si no me falla la memoria eh, y bueno conforme avanza el tema de, de, de eh, pues todo el, el seguimiento del fraude electoral y en los siguientes meses eh, pues se generaron materiales, eh, bueno, primero se convirtieron en, en un primer documental y después eh, pues el colectivo que, que trabajó en ese primer proyecto, eventualmente, bueno, ahí ocurrieron varias cosas en, durante un par de años, eh, decidieron conformarse ya formalmente como una productora este, de videos, quienes tenemos cierta edad, ya este, crecimos con el trabajo de Canal 6 de Julio, de repente a lo mejor quienes nacieron después del 2000, eh, puede ser extraño eh, pensar en los medios alternativos, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, tal vez no vivieron el dominio de las versiones oficiales de la televisión oficial que, que vivimos en los 90s, bueno, durante toda la segunda mitad del siglo XX, pero en particular... Digamos, lo que yo recuerdo este, de, de los noventas, eh, realmente escuchar versiones alternativas a problemáticas este, pues, políticas, sociales, era complicado. Entonces, eh, lo que hizo Canal 6 de julio, desde mi perspectiva, eh, creo que mucha gente comparte, es eh, abrir ventanas, además de una manera muy eh, es, eh, a cuesta arriba, porque no había redes sociales, no había como toda esta apertura que tenemos en internet, entonces los materiales que se generaban desde el canal 6 de julio, hablando, ya decíamos, del fraude electoral, de las elecciones, de los partidos políticos, del levantamiento zapatista, este Guerrero, o sea, todo esto, eh, se hacía a través de videos, que se compraban, unos legales, otros en piratería, la piratería, lo, han, lo he dicho muchas veces, eh, Carlos Mendoza, es como un termómetro ahí del éxito que puede tener este, un documental, ya cuando lo estás encontrando en el metro este, en venta pirata, quiere decir que, que hay un público que quiere escucharlo, y, este, y bueno, eh, esencialmente creo que eh, los primeros 10, 15 años del canal los podemos resumir como en una batalla eh, muy desigual, eh, por ofrecer eh, pues una versión distinta yo creo que en muchos sentidos desde abajo de, de, de lo que ocurre en el país no eh, ya hacia los 90, pues obviamente el, el canal sí ha seguido trabajando ha seguido, seguido produciendo eh, documentales obviamente pues los temas de interés pues son, son este, de corte político y los movimientos sociales que pues de alguna manera pues mueven eh, un poco eh, pues al país no Sí, tienes toda la razón, los, los jóvenes de ahora ya no, ya no vivieron esa, esa línea directa que había desde la presidencia, desde los partidos políticos para con prácticamente todos los periódicos, todas las televisoras, ¿no? Era muy, era, o sea, no había otra, no había forma de enterarte de algunas otras, eh, de, de otra versión, ¿no? Que no fuera la, la oficial. Y ahora, bueno, pues ahora sí hay, ya prácticamente hay... El problema de ahora es que cada quien tiene su versión, ¿no? Cada quien saca su teléfono y, y hace, hace su versión de los hechos. Entonces ahora estamos en, en el opuesto, pero bueno, sí, qué bueno que, que lo, lo aclaras, porque sí, en esa, digo, de, aquí el más veterano es el maestro Boone y él pues ya, era, ya, era, ya estaba casado y tenía hijos cuando, cuando esto pasaba. Pero uno que es que, que de joven nos tocó todo esto, pues sí, sí es este... Por eso, digo, quizá a lo mejor exageré en esto de que si no saben qué es el canal 6 de julio, porque quizá los chavos ahora, pues bueno, en realidad no este pues ya se, se, se puede incluso, ya platicaremos eso, eso, eso es otra otra cosa, ¿no? Cómo se han adaptado a, a, los, a, la, a las nuevas tecnologías. Pero bueno, vamos a empezar por este, porque nos platiques eh, este proyecto del, del, del, del canal 6 de julio. Eh, evidentemente, quiero pensar que no es, del, del archivo, perdón. ...del archivo. Quiero pensar que no es, no es nuevo, no es que haya surgido a raíz de que ahora está este apoyo del imcine supongo que ustedes ya tienen trabajando porque además de lo... lo según entiendo, además de, de generar materiales para sus propias producciones, son también una especie de banco de imágenes, ¿no? Que pueden nutrir a, a, otras, a otros, otras producciones, a otros trabajos. Pues sí, de, de, del trabajo de documentar todos estos años... Eh, por todo el país, pues se fue conformando un archivo. Eh, todo el material que llegaba, ya fuera porque eh, había un proyecto claro por algún documental o porque en las circunstancias eh, acercaban materiales por donación a veces, este, llegaron, eh, han llegado muchos materiales al canal, este, pues se ha ido conformando un acervo importante. Tenemos un estimado porque de repente el canal... Este, uno mueve una caja y salen más este, eh, videos que de repente no teníamos inventariados, pero tenemos un estimado de 5.000 unidades, de entre 30 minutos y 2 horas. Hay algunas este, cintas mucho más largas, sobre todo en VHS, pero bueno, hay un acervo importante de, de todo. Eh, el canal, obviamente, por, por, por su propia labor, pues obviamente tiene, establece un orden, cierta organización, eh, ha sido consultado de manera frecuente por productoras eh, audiovisuales, de, de, para documentales, incluso algunas películas que les interesaba pues, conocer como ciertos momentos de, de la historia de, de, de, de, reciente de, del país, y pues se le consultaba. Sin embargo, eh, no había un esfuerzo eh, sistemático para uniformar criterios, digamos, ya desde, desde una perspectiva más de archivo. ¿no? De, de, de, de establecer una organización clara. Eh, y entonces, eh, aunque, les pues digo, sí si ha, si había elementos que nos permitían hablar de un archivo, todavía no había, necesitamos una organización clara de lo que había ahí. Eh, porque además, bueno, han pasado treinta y tantos años, treinta y cinco años, y ha pasado cualquier cantidad de personas eh, por ahí. Y obviamente pues, los criterios que establecían de repente para, para organizar, para clasificar, para describir, pues eran muy diversos. Entonces lo que hemos estado haciendo recientemente pues, es eh, establecer criterios únicos que modifiquen descripciones, que nos permitan hablar ya de, de semios documentales, pues, a, a ordenar un poco todo eso que ya está. En general, creo que... Eh, el material que está ahí está bien, ha, ha, ha sido cuidado, está bien resguardado, en general está en buenas condiciones, y eso facilita mucho el trabajo que nos está haciendo, pues, eh, digamos, el proyecto reciente de encine pues, que tiene dos años, un año y medio, dos años, pero, pues, ya de atrás hay, como otra, hay, hay labores previas, digamos, ahora lo que estamos es como dándole forma. Este, bonita, porque además, eh, algo que nos interesa mucho es... Que el acervo se conozca. Lo conocen quienes están en la producción audiovisual, quienes están en los temas de, de, de, de eh, movimientos sociales, pero eh, no, es un, no es un archivo que se consulte para una investigación de, de, de, de historia, de sociología, y ahí es donde creo que tenemos el principal reto: ¿no? que la gente se acerque, los investigadores, los estudiantes, y obviamente cualquier persona interesada, pero necesitan saber que existe. ¿No? Entonces creo que ese es uno de los retos que tenemos ahorita. Digo, y por supuesto, además, el, el, básicamente son materiales en video, ¿no? Sí, sí, hay fotográfico, hay algo de memorografía, o sea, hay, pero eh, lo, lo, lo más importante es el audiovisual. Uh -huh. O sea, o sea bueno, quiero pues... decir, no, no, hay, no hay cine, no hay fí material fílmico. No hay 16, mm, pero eso... Sí, eh, bueno, eh, sí hay, eh, pero no, la mayoría es diga este, eh, Lo pregunto porque eso es un reto mayor todavía, ¿no? Porque, digamos, el, el, el material fílmico, pues como quiera que sea, lo, lo, lo preservas pues, relativamente fácil comparado al video magnético, ¿no? Que si, sí. que si, una, que si una mancha solar puede llevarse por, por piernas todo eso, que si no están almacenados como deben de ser. Además, bueno, la tecnología esta sí se se fue pues se fue, eh, se fue al, al diablo muy rápido, ¿no? Cambió, evolucionó, que si el VHS, que si el... Más bien se murió el VHS, ¿no? Y, y, y los, los formatos profesionales, el, el Matic, el Betacam, el 3 cuartos también, o sea, se fueron desapareciendo pues porque no no eran viables rentables y este, es, es una carrera además esto que dices perdón es una además. carrera que no termina no o sea tanto para quien está produciendo eh, material porque van a hacer o sea, va a hacer un, un documental como para la preservación es una carrera de nunca acabada o sea ya tienes equipo para reproducir grabar de este formato y resulta que pues ya no este ya se pondrá uno mejor y es comprar equipos reproductores y para nosotros este es uno de los problemas que tenemos ahorita, ¿no? O sea, porque precisamente bueno, eh, 16, o sea, hay, hay otros formatos que, de alguna manera, aunque son más antiguos, precisamente, eh, son más sencillos de preservar y reproducir, pero las, de todo lo que es este, pues sí, video, es, es un reto. Y de verdad es, es una carrera pues, que no tiene fin, ¿no? Porque además sí, ya sí. pasamos a lo digital y estamos en las mismas. Y si, si el fílmico, ¿no? si la película tiene una caducidad, eh, porque eventualmente pues, es material orgánico ¿no? y se va, se va a echar a perder, pero bueno, dependiendo las condiciones de almacenaje puede durar muchísimo tiempo, ¿no? O sea, muchos más de los que nos imaginamos pero el material de video magnético ese sí tiene, tiene las horas contadas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es encomiable la labor que están haciendo que, que, y aparte, bueno, pues, no solo por el, por el digo, acá somos amantes del VHS o no, maestro somos tenemos... Celebramos nuestro Día Mundial del VHS en agosto porque somos fans y reventos de, del formato. Y este. Y, y, aparte, y aparte es tu cumpleaños, ¿no? Entonces. Este, yo... <risa> bueno, eso fue un poco plan con maña. Eso fue, no, <risa> eso con fue un poco plan con maña. Pero sí, digo, al, al final de cuentas, el este. El, el, el, estos formatos pues sí tienen, como decía, la, las horas contadas, y bueno, eh, ¿cómo, están, ¿cómo están resolviendo eso? ¿Cómo? Supongo que tuvieron, cuando empezó la cuestión del video digital y de, de poder digitalizar, pues hicieron algunos esfuerzos por, por tenerlas, porque también funcionan para efectos, no de preservación, pero sí de, como esto que decías, ¿no? De, de, de difusión, de poder decir, de, incluso para los documentales, ¿no? Eh, quizá Compartirles en lugar de mandarles el VHS o una copia en VHS, pues, pues les mandan un archivo digital, ¿no? ¿Cómo están trabajando esta cuestión? Eh, pues, eh, ahorita, justamente uno de, de, de, de los objetivos de, del proyecto del año pasado, que se avanzó bastante y de este que viene, eh, pues es eh, digitalizar el material que está en riesgo. Prácticamente eh, todo eh, lo que lo que nos va a consumir más horas y lo que nos está consumiendo más horas es eh, digitalizar, pasar a este formato digital. Pues los digamos, es difícil previsar, es eh, decir, los más importantes, pero quizá nos ha servido de, de, de guía, pues lo que más nos piden de consulta es, eh, y obviamente pues es, estamos trabajando en la, en la digitalización de, de, de estos materiales. Les digo, tenemos más o menos... Eh, sin contar copias y esto, 3.000 originales, eh, pues realmente para digitalizar un volumen de, de, de, ese, de ese tamaño, pues es complicado tener recursos suficientes. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es priorizar y bueno, eh, digamos, ya hay como fragmentos porque el trabajo de producción de documental pues también de repente nos exige cambiar ya formato digital y se han extraído los fragmentos que son a veces los que se comparten, pero como les decía, ahorita hay un esfuerzo ya más sistemático de elegir series, este, unidades completas, elegir temas, y pues en eso estamos. Eh, la, nuestra meta eh, para este, este año y el siguiente, sumando el anterior, es tener al menos unas 800, 900 horas, pero la verdad es que, eh, en el universo de, del material del canal, pues yo todavía lo siento como poquito, ¿no? o sea, siento que nos falta un montón para, para poder abarcar todo, pero también entiendo que, que la digitalización en sí no nos va a resolver nada, o sea, no nos va a resolver todo, más bien, ¿no? O sea, nos permitirá difundir todo, pero pues si no, está, si no hay un trabajo de documentación adecuado, o sea, si no hay otras partes de el trabajo de archivo que, lo, que, que sostenga ese trabajo de digitalización, pues va a ser un esfuerzo pues, a medias y lo que queremos es avanzar de manera pues, más como integral, ¿no? Pero sí, bueno, digamos, es una de nuestras, de nuestras tareas pendientes y en eso estamos, ¿no? Sí, es que esta cuestión de los archivos es, es, una, es una labor titánica y, y, y de muy largo aliento, ¿no? Si quieres hacerlo bien, como dices me, me, me, me parece fantástico que... El, que lo estén pensando así como un plan integral, porque, pues sí, se pueden poner a digitalizar alegremente y luego ya sé que no hay los archivos y no hay todo un seguimiento, no hay una, una catalogación de esos materiales, pues bueno, este, puede ser incluso otra, otra, otro proceso tortuoso encontrar en cuál archivo digital está, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿Cómo ves Carlita? Tú y yo que ya hemos tenido la experiencia de, de compartir el trabajo en un archivo, afortunadamente fílmico, porque creo que sí, es un poquito más sencillo. Este, ¿Cómo ves, Carla? Además, son estos temas que, que, que a ti te, te fascinan, ¿no, Carlita? Pues sí, de hecho, justo uh, yo conocí el canal 6 de julio, realmente, pues yo creo que cuando hablas como ya, en, no sé, en, uh, para el 2012 o así, que pues todo estaba ardiendo, <ríe> y ¿cómo se llama? Y este, pues sí, fue como un encuentro muy bueno, porque yo creo que ahora, en este momento justo histórico, en este preciso momento de la historia en México, es... Encontrar o tener estos canales como el canal 6 de julio, que, como bien dicen, no es un bastión ¿no? del de periodismo crítico y que no sé de algún modo ha servido, ha servido como de modelo para nuevos medios, no medios independientes, no como rompeviento, como no sé, sin embargo, no sé, no este tipo de medios, pues de algún modo se han basado un poco en. en justo en lo que hizo el canal 6 de julio, ¿no? Que a mí me parece que ha sido un trabajo increíble y que creo que, que sí, su archivo, o sea, sí, o sea, ponte, ¿no? DVD este, o cinta, bueno, magnética, hijo, les dices, qué complicado. Y pues ni modo, o sea, yo creo que una de las grandes formas en que se puede preservar es como en los documentales que han ido haciendo, yo creo que eso es pues de algún modo un producto que puede dejar aunque se pudiera perder cierto archivo en algún momento que no, no sé, siento que eso es muy fácil que suceda, ¿no? Este, por lo menos en las producciones ya formadas, pues creo que al menos queda también, ¿no? A, a esa memoria. Y sí, pues como bien dice Micha, o sea, por fortuna ponte nosotros estábamos con fílmico que pues de algún modo es un soporte más estable, ¿no? un soporte que que tiene una duración mucho más larga, ¿no? Y, pero pues, que, o sea, yo cuando vi esto de que el Canal 6 de Julio tenía este archivo y que, bueno, recibe este apoyo para, pues para un poco ¿no? sostenerse, ¿no? Por lo que escuchaba en el podcast, eh, otro donde está la entrevista en el que hablan de que y que dicen, pues sí, o sea, sí ha dado una lana, ¿no? En el rollo de este, de que en algunas series o de Netflix o así pidan material y que esté bien pagado, pero pues eso no sustenta tal cual todo un archivo, ¿no? Que es un trabajo inmenso, es, es hasta... Ah, ah. Es increíble, o sea, es un trabajo en sí de, no manches. Hey, Carla, Car Carla, yo juraría que conociste al, al canal 6 de Julio cuando compraste tu copia pirata de Tratelor con las claves de la masacre. No me, no me salgas que apenas hace poquito, porque no, sí, te jurito, te, te, sí. Tenía, tenía razón Priscila, o sea, yo ese es como de los hits, ¿no? Que no sé, ya tú nos contarás, pero yo creo que ese sí, ese, ese, ese documental y, y quizá el... el el primero no el de la crónica de un cómo se llamaba eh, pues el donde hablan de todo de un de todo el este de todo el fraude pues este crónica de un fraude se llama ya, ya lo busqué acá. Ah, sí. Este, pero sí tienen, ha, ha, han tenido como justo pues por, por los movimientos políticos por las, los vaivenes de, de, de la política como que sus hits que seguramente, digo, yo sí me acuerdo haber visto ese Tlatelolco en, en, en la piratería, y, este, y qué bueno que, que, que, que Carlos Mendoza tenga ese concepto, porque acá apoyamos al, al 100% la, pilla, la piratería, ¿no? Sí sentimos que está muy bien tener estos, estos cauces. Eh, oficiales y que pues obviamente se pueden beneficiar las productoras de, de las películas pero hay algunas que sí de, sí fomentamos que se las bajen en un torre y la vean en su casa con palomitas en, en su sillón pero bueno estas estas eh, evidentemente pues son otro tipo de producciones más más independientes más eh, eh, que sí necesitan comprarla para apoyar justo que se sigan haciendo pero bueno inevitablemente cuando como como decías no cuando llegan a ser exitosas pues llegan a a estos mercados. Pero bueno, pues sí, Carlita, yo creí que, que eras militante de, de más tiempo atrás. Pero bueno. No, pero creo que eso habla del modo de que finalmente si te empiezas a interesar, ¿no? O empiezas a generar cierta conciencia política y social y, oye, o sea, a fuerza te vas a topar, ¿no? Con el medio, o sea, ¿no? Porque tú decías hace un rato, ¿no? Que la gente de esta generación. No sé a qué te refieres con los jóvenes de ahora. No sé, pero bueno, pienso en personas que tengan, no sé, digamos ya la edad electoral para poder votar. No, para arriba. Eh, al menos, no, o sea, si la banda que empieza a interesarse o generarse una especie de conciencia social, política y demás. O sea, independientemente de la edad, te vas a topar obvia, con, con, con estos medios, quieras o no, haz de cuenta. No, no sí, yo... sí. El, el punto es que antes no había estas opciones, ¿no? Exacto. O sea, el punto es que, digamos, a partir de, literalmente, a partir del canal 6 de julio es que empieza a haber estas opciones. Sí. A, sí. Antes no había, antes solo era Televisa y ni siquiera había otra, ni siquiera había otra televisora. Entonces, por, por, por ahí es este, el asunto de lo, de lo que comentábamos, ¿no? O sea, a, a partir del, del trabajo del canal 6 de julio es que sí se empiezan a generar, o sea, la gente, ahora sí que la gente, los medios, nos, nos empezamos a dar cuenta que, ah, nos estaban mintiendo, ¿no? Hay, hay, y además hay otras formas de, de producción, hay otras formas de, de, de poder acercarnos a, las, a, a los acontecimientos políticos y sociales. Eh, hay, por ahí por ahí va, Carla, no es que, no es digo, evidentemente, pues, eh, eh, creo que todos en nuestra familia tenemos ejemplos en donde las los, los personas de tu generación, digamos mis primos, yo tengo unos que son así completamente, le van a la América y, y no se pierden la rosa de Guadalupe, y, o sea, yo por el contrario, o sea, esas cosas no, no me llamaron la atención, yo, yo sí empecé a, a buscarme otra, otro tipo de información, otra, tipo, otra manera de pensar, entonces... este por ahí, como dices tú, o sea, los chavos ahora sí tienen muchas más opciones y si están buscando informarse, si están buscando, pues evidentemente llegarán eventualmente a, a medios como el Canal 6 de Julio. Lo, sí. que, lo, que, lo que decíamos es que antes no había ni siquiera esas opciones. Sí, ¿no? Cierto. Pero bueno, Maestro Bundt, ¿usted qué opina? Usted en su palacete en la Condesa pues ni, ni, ni se enteraba de estas cosas, ¿no? No, la verdad es que... Es que sí, justamente me, me, me llama la atención porque yo conocí el canal 6 de julio gracias a un profe de sociología que tuve en la prepa, que es justamente donde empecé a, a conocer y a cobrar conciencia porque pues, sí, efectivamente yo vivía en una burbuja, pero antes la conversa no es lo que era hoy, antes era más más más barrio antes era más barrio pero pero no ahorita ya no es, lo dudo muchísimo lo dudo ahora. muchísimo no pero sí bueno. pues había, había había cosas había cosas y, y cuestiones bien bien truculentas luego en la en la colonia este y, y, y salías y te robaban tu carro y bueno este había cosas bueno ahora también pero es otra cosa pero me parece, me, me parece sumamente interesante el, el trabajo y a mí me, me, me angustia mucho este tema de, de preservar la memoria, ¿no? de preservar los recuerdos y, y el archivo es como particularmente, particularmente pues un tema que también personalmente me, me, me, me interesa y además surge el Canal 6 de Julio en un México como muy convulso pero estaba como todo muy veladito, ¿no? Todo muy, muy oculto. Eh, ¿En algún momento tuvieron al, al, algún problema o alguna cuestión que, que, que les hiciera pensar que el archivo podría desaparecer por cuestiones institucionales o algo así? ¿Cuál, cuál fue como... No sé si tuvieron algún momento, algún, al, algún tiempo en el que hubieran tenido como este riesgo. Eh, pues... Así como tal, eh, no. Eh, yo creo que eh, el, el canal tuvo, eh, tuvo momentos muy complicados. En el, en, digamos, quienes lo vivieron, pues obviamente yo, yo, no, estoy, yo, no, yo no, no estaba ahí todavía. Este, eh, en el canal, pero los primeros años fueron muy complicados. Eh, para, para el canal, porque sí hubo hostigamiento abierto hacia los integrantes, hacia, hacia, hacia las instalaciones del canal. Carlos lo, lo, lo cuenta por ahí en, el, en algún libro que, en el que habla sobre el canal. Este, tengo visita. Este, pero, digamos, el archivo de alguna manera ha sido, ha sido resguardado eh, yo no tengo noticia de que haya estado como en peligro. Sí recuerdo que por ahí del 94-95, cuando el canal estaba en Cencos, este, hubo un par de incursiones ahí, de una visita oficial no está autorizada, eh, pero el archivo hasta donde yo sé nunca fue, nunca fue tocado. O, o no lo sé. Evidentemente, pues, no, no. no eso no quiere decir que pues que por ahí hay algún no sé eh, no lo sé la verdad es que ni siquiera me atrevería a decir sí o no sí creo que hay material valioso sí creo que hay material importante pero eh, también creo que en algún momento y eso solo lo, lo digo sin, sin, es más como una corazonada yo creo que también eh, no sé eh, eh, el canal llegó a tener un, un ser lo suficientemente conocido como para evitar que, que se, se atentara contra con el material que está resguardando. Pero no no lo sé, realmente me parece que siempre es una posibilidad, ¿no? Eh, tal vez ahora menos, no lo sé, pero en los noventas, cuando hubo intentos como de dar mensajes de, de, del Estado, fueron claros, ¿no? Y ese pues, material se, se resguardó sin ningún problema. O bueno. Eh, se, se pudo mantener, ¿no? Y además, bueno, pues siempre hay copias, ya, digamos, esta, esta, esta, siempre hay maneras de preservar, aunque sea fragmentos, ¿no? En ideal, pero siempre hay manera de, de, de preservar este material, ¿no? Y, es, perdón. No, no, no, adelante, adelante. Eh, no, pues nada, este, que, eh, lo partí un poco, en eh, que Justo este, este asunto, creo que varios compartimos como esta eh, pues preocupación justo de, de cómo se puede resguardar el, el material de, del canal, eh, independientemente del cariño que yo le pueda tener a, a, al espacio, eh, sí creo que, que ahí sí se están resguardando vers, eh, versiones que difícilmente vamos a poder conocer en otros medios. ¿no? por las coberturas que llegó a, llegó a tener el canal, por los espacios que se llegó a abrir, por, por la credibilidad que llegó a tener, pues hubo actores que, que les permitieron llegar mucho más adentro de lo que se le permitió a cualquier otro medio. ¿no? Entonces, pues sí creo que eh, este, parte del trabajo del archivo que estamos haciendo es, es no, no, no se parte del temor, pero sí de un interés profundo por, por el, porque, porque esa memoria esté bien resguardada. ¿no? y que pueda ser conocida en el futuro, ¿no? Sí, qué interesante, digo particularmente de, de, de los primeros años, en lo que surgieron otros medios, quizá ahora ya hay, digamos, del siglo XXI, pues ya habrá otras opciones, ¿no? Ya habrá otras, otras personas que también han, han dedicado esfuerzos a, a documentar y a, y a, y a, y a estar en los, en los momentos álgidos de la vida de este país, y, y, y levantar imágenes. Pero sobre todo, del, del, yo creo que sí, en ese sentido, pues, no, o sea, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, son este, pioneros y, y, y esa, esa, ese material debe ser, debe ser valiosísimo. Que recuerdes que es así como de las cosas que, que has visto que te hayan impactado más. Híjole, pues todo el proceso de, del levantamiento zapatista, para mí fue muy. Eh, digamos, es muy interesante porque, claro, eh, justo la última revisión que hice fue eh, como, pues, fueron más o menos 150 horas de material que revisé wow. de manera continua, ¿no? eh, que parte desde el primero de enero de 94 hasta cerca del 2000. Y la verdad es que eh, da una perspectiva bien diferente del del movimiento a la que ella tenía. Eh, tiene momentos muy, muy conmovedores. Eh, en los diálogos de San Andrés, eh, este esfuerzo que se hizo y que por, por traducir, de repente, quienes vivimos desde la Ciudad de México, el levantamiento zapatista, yo tenía 13 años cuando, cuando el levantamiento, me faltaba un poco de conciencia de algunas cosas también, y entonces, pues las versiones que tenían, además, eran filtradas eh, precisamente por, por Televisa, ¿no? Entonces, eh, aunque crecí en un medio en el que pues, estábamos abiertos a otras interpretaciones y, y obviamente conocí el canal en esos años, eh, siempre había como esta versión dominante de los medios oficiales y esta, esta vista que tuve hace un año sobre, sobre el levantamiento fue súper interesante. Eh, ya más, eh, más adelante sobre el movimiento de la UNAM el 99. Este, pues también fue muy interesante, digamos, ahí ya yo era estudiante del UNAM en esos años y, y, y, y reencontrarse con esos materiales, pues también ha sido muy, muy interesante y también eh, pues nos ha puesto a pensar no que, que estábamos haciendo por esos años el canal. Eh, muchos de, de, de mi generación eh, tenemos, ver, yo creo que sí, habrá quien comparta esto una deuda con, con el canal porque... Eh, digamos, ahora lo, lo, lo platico como, como alguien que estuvo en, en un proceso en particular, era agobiante escuchar las versiones oficiales de un movimiento que podemos hacer muchos comentarios y muchas críticas, pero que en su momento eh, pues estaba haciendo un esfuerzo importante por, por defender la educación pública y era desesperante y tratar de, de, de, de contrarrestar los discursos oficiales que, te, que estaban todas las noches, todos los días. Este, en cualquier noticiero, ya Televisa, Treda Azteca, y entonces el canal saca un primer documental de las píldoras del doctor Juan Arnés, y ese documental en muchos momentos a nosotros como estudiantes periodistas nos permitió difundir otra versión. Y llevábamos las videocaseteras y las televisiones a las colonias para que la gente escuchara esa otra versión. ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que eh, reencontrarme con esos materiales que en algún momento difundimos a través de los videos y todo, ha sido muy interesante. El movimiento, el levantamiento este, de, de los maestros en Oaxaca también es un material muy interesante que tiene el canal. Y todo el proceso eh, de conformación de, de primero del PRD, es, tienen ahí un seguimiento desde... Pues desde la, la Convención Nacional Democrática, convención, este, eh, cuando se funda el PRD, en los siguientes años, uno ve todo el proceso de creación y descomposición también del partido, digamos, eh, quien puede ver el proceso ya en, la, en estos años desde, desde el video, pues te salen muchas preguntas, ¿no? O sea, realmente, eh, de primeras son como esos grandes temas que me llamaron la atención, pero ya después cuando estuvimos revisando otra vez el, el material, calificando, porque ha sido, realmente ha sido una tarea muy, pues, muy, muy demandante, muy bonita, nos hemos encontrado también con, con, con otras preguntas, ¿no? Y reencontrarnos con espacios que son familiares, que uno ve el Zócalo y lo visita o lo ha visitado mil veces, pero de repente lo ves ya en video, uno se reencuentra también con espacios de otra manera, ¿no? Este, Palacio de Bellas Artes, eh, el Teatro Ópera, a mí me encantó ver el Teatro Ópera funcionando, eh, mm, tienen wow. imágenes en un congreso del PRD, wow. y está, se realizó ahí, y entonces uno, o sea, yo el Teatro Ópera, pues ya lo conocí en ruinas, ¿no? O sea, bueno, eh, ya saben. Y, y encontraron el Teatro, eh, digamos, ya cuando empiezas a cambiar el foco y, y, y quitarlo del proceso del, del partido, de la asamblea, y empiezas a ver el entorno y lo que está ahí, la verdad es que el archivo es, es infinito, ¿no? Es, es maravilloso. Oye, qué maravilla, pues es que, es que justo, ojalá que, no quiero decir nombres, pero hay gente por ahí que de repente dice, ay no, ¿para qué guardamos eh, fiestas de niños? ¿Para qué 15 años? ¿Para qué? Si no sirve para nada, ¿no? O sea, tú, tú lo pusiste muy claro, o sea, es, es, es, es revisitar esos espacios eh, que... que que en su momento, bueno, fueron sede de, de, de eventos, pero quitándoles esta mirada, más allá, pues pueden servir para un montón de cosas, ¿no? Para eh, estudiar el, la, la, la, la, no sé, la composición urbana de la ciudad, la, la estética, la, no sé, o sea, incontables aportaciones que pueden tener estos materiales, más allá del, del regocijo y el, el gozo y la nostalgia que, como, como mencionabas, este y es, es importantísimo que qué bueno que están que están bueno que, que siempre han tenido esta misión de de, de resguardar estos materiales y qué bueno que bueno pues ahora la labor sea sea un poquito menos <risa> complicada con este apoyo qué bueno o sea es como como el primer paso que lo hemos dicho incansables incansables veces en este podcast es maravilloso que que finalmente una institución del, del como el IMCINE, voltea a ver a los archivos, ¿no? Eso, eso nunca antes había pasado, y eso está maravilloso, porque estamos viendo, ¿no? Este, nosotros desde Ultracinema, pues bueno, hemos siempre pro, pro, promovido la creación de películas nuevas con uh -huh. material de archivo, eh, y que son fuentes inagotables de, de, de, de, de, de, de, de inspiración, de, de, de imaginación, y, y por supuesto, por, por eso nos interesa mucho lo, la cuestión de, del archivo, ¿no? Como, como fuente para, para la creación pero, pero bueno, pues proyectos como, el, como, como el, el tuyo, el del Canal 6 de Julio pues son Incluso creo que rebasan a la imaginación O sea, pueden, una, una gran cantidad de cosas que se pueden hacer ¿Cuáles son los planes que tienen? Uh, ya nos contabas que tenían uh, idea de ponerlos en acceso, pero bueno ¿Cuáles son los planes a futuro? No, no, no, no, no esperamos que lo tengan el, el próximo año, <ríe> ni mucho menos, porque entendemos perfectamente que es un proceso largo y ya lo hemos platicado aquí. Pero digamos, ¿cuál, en este sentido de la, de la, de la puesta en, en, en acceso, ¿cuáles son sus planes? Eh, bueno, el, el, el acceso, la, la, la propuesta, eh, este año volvimos a participar, nos volvieron a dar eh, el apoyo para, para continuar con el proyecto. Eh, y vamos en, en, en. Este año vamos a seguir trabajando en la digitalización, eh, en documentación de material, y estamos trabajando. Así, nuestro sueño, el, lo vemos, es que alguien que esté en cualquier lugar este, pueda acceder a un catálogo en general de, de, de Cervo, eh, del acervo, calculo, estimo, como. Eh, tal vez exceso de optimismo, eh, tener un 40% al menos hacia el próximo año de todo el material que tenemos resguardado en línea, no necesariamente las imágenes, pero sí una, toda la parte de documentación de las fichas de, de, de, de catalogación, tenerlas disponibles con unas descripciones eh, lo suficientemente detalladas para que la gente intuya qué es lo que puede este, encontrar ahí y que sea lo suficientemente tentador para que vaya al canal y pueda decir, quiero ver esto. ¿no? Eh, Esa es, eh, digamos, el, el, nuestra apuesta. Obviamente, pues hay pasos previos a esto, ¿no? Este, generar un sistema de gestión de información interno, este, seguir calificando materiales, material, calificando... O sea, hay varias como actividades que se van a ir desarrollando en paralelo para poder, espero, sí, bueno, no espero, porque digamos, es como parte de lo que prometimos, de tener ya material este, para consulta en línea. Eh, obviamente nos interesa que se puedan ver algunos fragmentos de, de, del, del material, de los videos que tenemos ahí, eh, pero bueno, eh, no, no, no, no, no, difícilmente podremos poner todo en línea, pero al menos sí generaremos las condiciones para que la gente sepa lo que hay, puede ir a consultar este Y pues ahí sí, la verdad es que el potencial del archivo depende de, yo creo, de lo que podamos preguntarles, ¿no? Entonces, este pues primero es tentar a la gente para, para que se acerque, ¿no? Y bueno, ese esa es eh, el objetivo que tenemos para 2023, para finales de 2023, espero que podamos estar invitándolos a, a la presentación de, de esto. Eh, y obviamente pues el reto del, de, los retos del canal pues no se acaban porque el canal sigue produciendo documentales sigue produciendo material este, recogiendo material entonces pues es un archivo que todos los días está creciendo no entonces este, pues, la idea es que crezca de manera ordenada un poco más así este, eh, pues, un poco más ordenada de lo que de cómo lo he ha hecho hasta ahora porque pues yo espero que, que el canal eh, pues, digamos estos dos, tres últimos años ha, seguido, ha, ha sacado tres documentales, cuatro documentales y pues que siga, siga trabajando en eso y eso significa que nuestro archivo va a seguir creciendo, ¿no? Maravilloso, sí, pues que nos inviten, ¿verdad Carla? Que nos inviten al, al estreno. Sí. <risa> <risa> Y, y bueno, pues eh, Maestro Bundo, ¿Usted cómo ve este asunto? Yo tenía un par de preguntas. Eh, oye, la, la, la producción eh, en general, ¿en qué formato se hacía en los primeros años? ¿Era, ¿Era VHS? No, los primeros años, híjole, es que tenemos materiales en 16 y 32 milímetros. Y después tenemos tres cuarto a ver, este, UMATIC, BETA, es que tenemos, voy a buscarlo porque sí, si no voy a, no, no, no, no quiero decir alguna barbaridad, que seguramente lo no, no haré. Sí, pues, 8, este, sí, ya hacia finales del noven, de los noventas creo que se incorporó el VHS, okay. pero no... Sí, sí, porque porque me imagino que eran pues las herramientas a las que se tenían acceso, ¿no? En esa en esa en esa época, ¿no? Eh, eh, ya nos platicaste un poco que que, que de pronto hay doc documentalistas que buscan en el archivo, pero pero, ¿quién dirías que son como, como, o sea, cuál sería como el perfil de la gente más interesada en buscar eh, en el canal 6 de julio, aparte de estos documentalistas? Pues es que esencialmente eh, ha estado eh, limitado a las productoras este, pequeñas eh, y documentalistas. O sea, realmente eh, parte del diagnóstico que hicimos es que no... No hay un público más amplio que sepa que ahí se puede encontrar. De repente algún partido que quiere material porque sabe que se documentó y que lo gusta, pero pues finalmente es para producciones mm. propias, ¿no? De tales. Eh, personalmente me, me interesa mucho que el investigador social, el investigador que. Normalmente solo busca en fuentes escritas, este, se acerca al las, acervo. Las en particular, porque del, yo creo que del 90 y, digamos desde el 2000 a la fecha, eh, obviamente lo escrito no va a perder, o espero que no pierda eh, eh, protagonismo en las investigaciones, pero pensar en investigación de asuntos de movimientos sociales. No sé, dos, desde 2006 a la fecha en México, sin, sin, sin consultar fuentes audiovisuales, pues es cojear un poco de, de las fuentes que está trabajando, ¿no? Entonces necesitamos que, que ese otro público se, se acerque a, a ellos. Obviamente, pues eso implica pues, desarrollar, ella las hay metodologías de investigación en las que se pueda incorporar esta fuente y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento glorioso en el que nos investigadores digan, claro, ahí está, ahí hay material, ¿no? Este, pero sí, yo no, no me atrevería, eh, quizás quien se encarga de comercializar un poco el material y de, de compartirlo tendría un dato más preciso, pero lo que yo he platicado con, con quien se encarga de esa parte, pues son esencialmente productores, producción este, de, de video, ¿no? Entonces, justo el reto es trascender ese, ese círculo, pues que es muy pequeño todavía, ¿no? Pues es, eh, está maravilloso también que, que, que tengan esa, esa perspectiva. Porque, digo, al final también esa cuestión de, de ligar los medios audiovisuales con la investigación es relativamente nuevo. ¿no? Yo me acuerdo de mis épocas en los 90, eh, cuando estaba estudiando en, en la ENA. En la, eh, por ahí estaban debatiéndose si te podías titular con una tesis o no, una tesis en video o no como que no estaba tan bien visto, como que empezaba ahí a co coquetearse con él, porque estaba, estaba muy clavado en la, en la antropología visual, entonces era como, pues, obvio, voy a hacer un documental, ¿no? O sea, pues, y ahora no, ya los, que, por ejemplo... La, es que la, deberían, los, no es que deberían, pero bueno. Sí, digamos, nos acabamos de enterar que Paula Weiss, la eh, pionera del, del videoarte en México, se tituló con un, con un video, pero bueno, pues era era una onda de, de video, ¿no? O sea, de, de, de, de, de, de arte, quizá. Entonces, pero si una investig la, las investigaciones eh, académicas de, que tienen que ver con los medios audiovisuales son relativamente nuevas, aunque sí, como dices ahora, ya es, es fundamental, ¿no? O sea, alguien que está escribiendo sobre procesos políticos de los años 90 y no consulta estas fuentes, pues está frito. O sea, porque incluso son más elocuentes que lo que se podía haber escrito en la época, ¿no? O sea, Ahí hay ahí como, como Santo Tomás, ¿no? Hasta, hasta no ver, no creer. Ahí sí podemos. Además, está la fuente, ¿no? O sea, sí, sí, sí, sí tiene que ser como un, un, un abrevadero de donde se nutran estas investigaciones. Entonces, por ahí, quien nos esté escuchando, que esté haciendo investigación de los ochentas para acá, pues bueno, obviamente cuestiones políticas, ¿no? No duden en acercarse al, al archivo del canal 6 de julio, que seguro encontrarán algo, porque además, bueno. Creo que Micha ya perdió su, ya se le acabó el saldo. Que nos había advertido desde un principio que se le acabó su saldo. Se le iba a acabar el saldo, pero bueno, esperemos que, que nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos este, Se recupere. y nos, nos, nos, nos alcance otra vez. Eh, bueno, lo que decía Micha. Sí, verdad, no, com completa su idea porque... Este... La verdad, no es que quería decir, pero... <risas> no, pero es que cuando dijo lo de Paula Weiss, lo que pasa es que Paula Weiss eh, estudió comunicación y también ciencias políticas, entonces por eso se pudo titular con un video, ¿no? Ya fuera videoarte, y sí, porque pues era finalmente el medio, ¿no? O sea... Entonces, pero pues sí, de antropología visual, pues creo que ahora es la mera onda, ¿no? O sea, ahorita ya hay muchísimo ahí, hasta congresos de antropología visual y demás. Finalmente ya el material audiovisual ya está siendo referente, ¿no? Porque aparte pues vivimos en una era de imágenes muy cañona, ¿no? Y sin Bien. embargo todavía se duda mucho, ¿no? De, de, de usarla. No, de, de ponerla como al mismo nivel que un documento escrito que firmado y sellado por ah, sí. las autoridades cierto cierto eh, ¿cuál, ¿cuál crees que sea que, que sea el papel o, o ¿cuál crees que vaya a, a, a convertirse el papel de del Canal 6 de Julio en tu producción cuando al principio de la transmisión se hablaba de que ya cada quien tiene su versión, ¿no? Ya cada quien tiene su, pues, su, su, su, su teléfono y con eso se quedan. ¿Cuál crees que sea a futuro el papel de, del Canal 6 de Julio en este Híjole. mundo como tan, tan mediatizado? ¿Cuál crees que podría ser? Híjole, la verdad no, no, no, me, no sé si me, me quiero atrever a, a decir algo sobre eso. Eh, porque, pues, eh, viene, yo creo que hay un relevo, ahí tenemos un relevo generacional también, en, pues en, el, en el propio canal, este, que está tratando de adaptarse a este ritmo. Realmente producir documental es, eh, pues es demandante, requiere tiempo, aunque el canal creo que siempre se ha caracterizado por producir, eh, sobre todo, este, cuando pensamos, no sé, piensan los zapatistas, que es como rápido, hubo material y hubo un primer este, documental eh, que se difundió mucho, eh, pues requiere tiempos y los tiempos de las redes son, híjole, los, estás corriendo todo el tiempo, ¿no?, o sea, para, para mantenerse en, en los temas que se están, que se están tratando, eh, el canal está haciendo un esfuerzo por por, por atender eso, pero sin duda es eh, es complicado por los tiempos, como digo, pero además por la inmensa oferta que ya hay en, en, en temas, ¿no? Lo, lo vemos, hablamos de varios canales que tienen pues que tienen mesas, que tienen este que eh, danzan noticias y, y, y les dan cobertura pero al final están hablando de lo mismo y entonces es estar peleando un poco la audiencia, ¿no? O, o, y es complicado porque a lo mejor hay quien no quiere estar escuchando en tres canales distintos o no el mismo tema. Entonces, yo creo que eh, pues el canal con lo que tiene a su favor es esto que hemos platicado desde el principio, pues es la credibilidad que, que ha construido en treinta y tantos años de trabajo. Este, creo que hay un sello que lo caracteriza y y creo que en, me parece que uno de los retos es ahorita como atrapar a este público más joven que está, y a lo mejor me van a colgar, ¿no? eh, acostumbrado modo, a los formatos ya muy cortos, ¿no? Eh, hablar de un documental de 55 minutos difícilmente creo, a lo mejor este, estoy percibiendo un poco mal eh, pues, no sé cómo se, cómo circula, los contenidos que circulan ahorita es difícil que alguien dedique 55 minutos de su día a ver un documental en cambio estas cápsulas que son de 4 o 7 minutos es mucho más fácil moverlas y creo que ahí es donde el canal está pues, eh, viendo cómo se ajusta esta, esta perspectiva de difundir de, de, de y de, de compartir su trabajo porque si no es este, este, este, este, este, este, este, este, este pues si no es sencillo competir en, en, en esta, en esta, en toda la oferta que hay, la, la sobreoferta que creo que hay ahorita, ¿no? Este, creo. Pues, sí, pues ya estamos este, sobre la hora, Carla, no sé si quieras comentar algo, preguntar algo. Pues no, bueno, es que me decía comentar sobre esto que decía Priscila de los... Pues de los materiales de poca duración, ¿no? Finalmente también hay como hasta investigación al respecto de, de la incapacidad eh, de cierta. O sea, de hecho, como que toda la gente está teniendo un déficit de atención, ¿no? A partir de justo de, de la tecnología y cómo la usamos. Pero como bien dice Priscila, en efecto, hay una generación que ya viene fregada, ¿no? O sea, básicamente quien ha nacido con ya el celular, las tablets y demás, o sea, que no conocieron otras cosas antes de eso, o sea, lo analógico por así decirlo, pues de hecho hay estudios que indican que en efecto el cerebro viene medio fregado, o sea, que por supuesto que se podría mejorar si la gente se anima a mejorar su propia salud mental ¿no? y cerebral y justo tener esta capacidad de decir, a ver, pues sí voy a ver o leer cosas más largas o ver materiales más largos, ¿no? porque en efecto la atención ya cada vez es menos. ¿no? O sea, hay una… y sí hay una incapacidad, pues, ¿no? Entonces, pues, atendiendo a ello, pues sí es necesario crear estos materiales de, de corta duración y que probablemente lleven a un público a ver el material de larga duración eventualmente, ¿no? O sea, idealmente estaría ahí la cosa, ¿no? Sí, claro. Sí, porque... un anzuelo ahí para... Sí, exacto. Para que... sí, es cierto. Sí, sí es yo, cierto, ¿no? Yo, yo, creo que, yo creo que son como muchos los retos, ¿no? De... De, de un archivo como de la naturaleza de canal 6 de julio y y aparte de, de Pues sí de enganchar a estos públicos no es, de, es, es, es son retos pero al mismo tiempo es súper interesante ver qué se qué se va a hacer en los próximos años y, y pues nada nada está escrito eh, pues no sé si tengas alguna alguna ¿Algún comentario final, Priscila, eh, antes de, de ir cerrando esta transmisión? ¿Algo que nos quieras comunicar, decir, vociferar también? No, pues, este, primero gracias por, por, eh, por invitarme, eh, invitar al canal. Creo que hubiera estado eh, interesante compartir con, con el resto de, del equipo porque de repente yo me, pues yo estoy como más encerrada en el archivo, pero ahí yo sé que había, había preguntas que tal vez pudiéramos hacer una edición de, con, con el equipo del canal que seguramente tiene un montón de cosas que compartir. Y pues nada, es realmente un, un privilegio eh, pues, estar trabajando en, en un acervo que yo considero importante para, para la nueva eh, reciente de nuestro país. Que me encantaría y esa es una de las, de las motivaciones que tenemos en el equipo: que, que la gente lo conozca y se acerque y tenga la, la, la certeza de que, de que puede encontrar este, lo que quiera realmente en el archivo. ¿no? O sea, las preguntas que, que tenga encontrará respuestas, no sé si respuestas, pero encontrará algo que, que, que le resulte significativo para entender el país en el que vivimos, pero también de repente hay situaciones, eh, el, el archivo también nos mueve en lo personal, ¿no? O sea, no es solo como de esta, para esta dimensión social, grande, política, de colectivo, pero también a nivel personal uno este, puede encontrar, de verdad, joyas los archivos. Entonces, generaremos las condiciones para facilitar esa consulta, pero incluso ahora mismo... Quien quiera conocerlo, eh, siempre estamos eh, con, la, con la disposición de, de que lo conozcan, ¿no? Eh, Carla, ¿algún, algún comentario final que nos quieras compartir? O vociferación final, también te vale. Eh, pues sí, bueno, como siempre, pues primero agradecer ¿no? a Bund, Micha, Priscila, la presencia hoy ¿no? y el tiempo compartido. Pero, pues, por supuesto, también, pues, sí, este, igual yo digo que es un honor, no, que es un honor tener al Canal 6 de Julio aquí en, en, este podcast, y, pues, definitivamente sí estaría genial que un día se platicara, pues, sí, con los demás también, ¿no?, justo por lo que dices, de que tal vez igual... Hay otras cosas para compartir. Yo creo que es muy importante porque sí es, sí es un medio muy importante que ha sido punta de lanza para todo lo que vemos hoy como los medios independientes, ¿no? Y, y pues definitivamente la memoria que han recolectado y que siguen recolectando, pues creo que es súper valiosa, ¿no? Y pues muchas gracias también por el trabajo hecho y pues ya. Yeah. Pues, pues sí, me, me sumo a los, a los agradecimientos y efectivamente pues, el canal, canal 6 de julio pues es, es, es un referente y yo creo que es un ejemplo de cómo los medios nos pueden servir para generar conciencia, para cobrar conciencia, que es lo que mucho, durante muchos, muchas décadas se ha sea como, como invisibilizado en México, ¿no? Este, y, y, y creo que pues, el video es una de las, no me gusta la palabra arma, pero pues, es uno de los elementos o de, los, de las herramientas más importantes. Gracias Priscila por, por comunicarnos un poco acerca de lo que sucede en, en este archivo. Pero sí, yo creo que estaría también bien interesante, ya lo pongo en la mesa, pues, pues hablar, hablar eh, con el resto del equipo y puede ser un, un, un, una segunda parte pues muy padre, ¿no? También para, para seguir hablando acerca de esto, pero yo creo que también, y, y difiero un poco en lo que decía Micha, si queremos, si queremos investigar acerca de los procesos políticos de finales de los 80, los 90 y hasta nuestros días, yo creo que es incluso más, porque el canal yo creo que también eh, nos, nos ha, nos ha dado, nos ha legado videos y, y, y, y testimonios no solo de los procesos eh, políticos, electorales, sino también de la vida, ¿no?, de, del, del contexto social, de, de lo que sucedía en este país, eh, eh, y yo creo que es como, como bien, bien, bien importante de, de mantener, y pues felicidades por ese logro, y qué bueno que, que las instituciones se preocupen por, por, por, por estas alternativas de los archivos oficiales y pues una vez más gracias Priscila y nos veremos la próxima emisión de Nada es Original el podcast más pirata de las redes eh, pues nos despedimos y pues que estén muy muy bien y estamos pendientes y seguiremos con el tema de los archivos que estén muy bien Nada es Original